Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. El tema de hoy es arte con todo tipo de porcelanas. Desde niños jugábamos con el barro a hacer figuritas, hasta llegar ahora a ver grandes artistas haciendo estas geniales obras. Muchos artistas utilizan las llamadas arcillas poliméricas para crear sus obras, como en este caso, estos relojes con forma de pulpo, de calamar, de nautilus. Hay también arcillas para terracota que generalmente son rojas o amarillentas pero porosas. Una verdadera obra de arte en este material son los soldados terracota de la ciudad de Xi'an, en China. Son 8.000 soldados Custodiando la tumba del primer emperador de la China Unida. Con 130 carruajes jalados por 520 caballos, hay 4.000 puntas de flechas junto con docenas de espadas, lanzas, etc. Esta gigantesca tumba fue descubierta por un agricultor en el año 1974. La verdadera porcelana fue desarrollada por los chinos aproximadamente en el siglo VII. Es una arcilla mezclada con espato cuarzo y caolín. Este artista emplea técnicas escultóricas surrealistas para esculpir estas fantásticas piezas que deforman la realidad. Nos comenta el artista que muchas veces en sus sueños se imagina los detalles de las obras, entonces se levanta inmediatamente y escribe para poderlos realizar luego. Detallen muy bien algunas de las obras de su serie Abre tu Mente. de porcelana es un arte milenario con artistas que logran un realismo impresionante, como pueden observar aquí. Otros muchos artistas encuentran en la naturaleza su inspiración para crear hermosas obras de porcelana como las que están viendo en este momento. El artista chino Ai Weiwei Utilizó 1.600 artesanas chinas durante dos años para que crearan 100 millones de semillas de girasol en porcelana. Eran para su obra semillas de girasol creada para un museo en Londres. Cubrió 1.000 metros cuadrados con los 100 millones de semillas de girasol en porcelana para representar la gran masa laboral china produciendo artículos de todo tipo made in China para la actual sociedad de consumo. Él desea que no los vean como una gran masa gris, sino como un conjunto de individualidades. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme hasta el final de cada video. Recuerden los que no tienen cuentas en Google... Créenlas para que puedan suscribirse a nuestro canal. Gracias de nuevo, los espero el próximo lunes. Por favor compartan el video si les gustó.